Hola amigos, bienvenidos al canal de Educa, les saluda Miguel Recalde. En este video vamos a ver cómo nosotros podemos cambiar la contraseña de nuestro usuario. Para ello, simplemente nos vamos hasta Preferencias. Y acá dentro de preferencias tenemos la opción cambiar contraseña. Entonces, nos vamos hasta cambiar contraseña. Uno introduce su contraseña actual. Si ¿sí? la que está utilizando en este momento, ¿sí? voy a introducir mi contraseña actual y como les dije es muy importante que uno pueda visualizar la nueva contraseña, entonces ahí tengo mayúscula, minúscula, caracteres no alfanuméricos y números cambio la contraseña le digo nueva contraseña y simplemente le doy en guardar cambios la contraseña ha sido cambiado le digo en continuar no gracias acá y esta es la forma en la cual nosotros podemos cambiar nuestra contraseña dentro de la plataforma. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.